En este vídeo vamos a comenzar el estudio de la negación y como ejemplo vamos a demostrar la propiedad irreflexiva de la relación menor entre los números reales. Es decir, que para cualquier número real x no se cumple que x sea estrictamente menor que x. Bueno, como siempre, empezamos importando la teoría de los números reales la teoría de táctica y declaramos x como una variable d sobre los números reales. La primera demostración que vamos a ver es con táctica y muy detallada y vamos a ver también eh, el papel que juega la negación y el falso para definir la negación. Bien, en LEAN decir que una fórmula p es falsa eh, perdón, que se tiene la negación de P, es lo mismo que demostrar que P implica falso. Bueno, por tanto, si yo quiero demostrar la negación de X menor que X, eso es una implicación. Y eso lo vamos a, a demostrar introduciendo la condición X menor que X y habrá que demostrar como conclusión falsa. Bien, al x menor que x le vamos a asignar el nombre h1 y nuestra conclusión es falso. Bueno, si utilizo el lema que me garantiza que a menor que b es equivalente a a menor igual que b y a distinto de b a la hipótesis h1, pues reescribiendo con este lema en lugar de x menor igual que x pues nos pondrá x menor igual, eh, perdón, en lugar de x menor que x pondrá x menor igual que x y x distinto de x bien como es una conjunción la podemos dividir en dos partes voy a llamar h2 y h3 con la táctica de caso Así que aplicamos la táctica de caso a la hipótesis h1 y ya tengo la H2 y la H3. La H2 no la voy a usar para nada. Por tanto, la puedo quitar. Me quito la H2 y me queda solo la H3. Bien. El X no igual a X, también otra vez por la definición de negación, eso es lo mismo que X igual a X implica falso. Entonces... Como son iguales por definición, puedo cambiar, el, puedo cambiar el x distinto de x del h3, lo puedo cambiar a x igual a x implica falso. Ya lo hemos cambiado. Pues, y ahora tengo que llegar a demostrar falso. Esa es la conclusión de h3, por tanto, aplicando h3, solo me quedaría por demostrar x igual a x. Pero x igual a x es cierto, por la propiedad reflexiva, reflexiva, lo que nos dice que siempre uno es eh, x igual a x, un elemento igual a el mismo. Esta demostración es muy detallada, en fin, lo importante es que el no p es lo mismo que p implica falso. Esa es la idea importante. Pero podemos, hombre, aquí yo lo he borrado, lo he cambiado, esto lo podía haber quitado, es decir, que se queda ahí el h2, da igual. Y además, como es son equivalentes por definición, x distinto de x y x igual a x implica falso, esto tampoco era necesario que lo cambiara, lo puedo aplicar directamente. Con esos dos cambios, quitando esos dos pasos, bueno, pues tenemos la segunda demostración. Vamos a ir simplificando, transformando las demostraciones, hasta llegar a una que sea puramente funcional. Veamos, ¿qué otra cosa podemos simplificar? Bien, veamos, aquí tenía caso por H1, pero H1 al fin de cuentas, ¿quién es? H1, sí, aquí veo, H1 es aplicar eh, de izquierda a derecha la regla de el menor sí, solo si sí, menor y no igual. Bueno, pues si lo aplico, entonces, arregla esta de aquí y se la aplico a H1. Luego, en lugar de poner H1, pues puedo poner exactamente, vamos, en lugar de reescribir H1, pues puedo poner directamente lo que tengo. Bueno, así ya me he quitado lo de la reescritura, pero prácticamente lo he metido aquí. Bien, eh, y de aquí, después voy a aplicar el H3, de aquí saco el H2 y el H3, pero el H3, ¿quién es? Hombre, es el segundo. Luego, no hace falta sacar los dos, sino directamente poner punto 2 o punto derecha, que también podía haber escrito la parte derecha de lo que extrae. Bueno, lo dejo con el punto 2, que es más corto. Bien, y después la reflexiva. Bueno, ya la tenemos la primera demostración, bueno, pues ya la tenemos más corta, la tenemos en tres pasos. Pero vamos a seguir acortando. La podemos, el, los dos últimos pasos los puedo agrupar. ¿Por qué? Porque si lo que uso es exactamente el lema del azul, es decir, que de A y no A se sigue cualquier cosa, si se lo aplico a X igual a X y esta parte, que esta parte al fin de cuentas lo que me dice que X es distinto de X, ya está. Y por último, terminamos, el intro es simplemente lo mismo que un lambda, con lo que al final hemos llegado a la sexta demostración, hombre y más corta que la primera, a ver si comparamos la sexta con la primera que habíamos escrito, hombre, bastante más corta, menos líneas tiene. Lo que pasa es que está mm, mucho más compacta. Vamos a hacer ahora otro, otra vía. En lugar de hacer las demostraciones eh, aplicativas o funcionales, vamos a hacer una demostración declarativa. Empezamos. En fin, ya hemos hecho la exploración y más o menos sabemos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues para demostrar la negación hay que suponer que X menor que X y llegar a falsa y demostrar falso Pero de X menor igual que X sacamos que X que x menor que x, sacamos que x es menor o igual que x y distinto de x. Por el lema aplicado a la hipótesis 1. Del h2, por eliminación de la segunda parte de la conjunción, pues ya tendría x igual a x. Por otro lado, x distinto de x. Por otro lado, x igual a x lo tengo por la propiedad reflexiva. Por el lema reflexivo que es a igual a a para cualquiera. Y aplicando el absurdo a el H4, que me está diciendo que son iguales, y al H3, que me está diciendo que son distintos, pues ya tendría la demostración. Y vamos a empezar también, aunque aquí esta es, digamos, muy detallada, declarativa muy detallada, vamos a empezar a simplificarla. Y ya hemos dicho muchas veces que el demostrar y el desde bueno, esto lo puedo dejar con el absurdo H4H3 nombre de la regla. Pero el H4 en realidad, ¿qué es? El H4 es reflexiva, entonces aquí en lugar de H4 dejo reflexiva. ¿Y el H3 quién era? El H3 es la eliminación por la derecha de la conjunción H2. Bueno, pues ver, esto de aquí. Ya me lo he quitado todo eso. Ahora, por otro lado, el H2, ¿quién es? El H2 es aplicarle este lema a h1. Bueno, pues lo pongo aquí directamente y ya he quitado en medio el h2. También puedo, en lugar de decir, eh, eliminar la parte derecha de la conjunción, pues poner simplemente punto 2. Y el último paso, suponer y obtener, es lo mismo que un lambda, con lo que llegamos a a la demostración 11 que si lo comparamos la demostración 11 con la comparamos y vemos que es la misma que habíamos llegado por la declarativa bien bueno también vamos a seguir viendo más demostraciones si le digo al sistema que la busque como lo puede demostrar en la librería pues hay una que es precisamente la propiedad irreflexiva. Bueno, pues si le digo que, a que lo demuestre aplicando la propiedad irreflexiva sobre X, bueno, pues lo demuestre y ya está. Y también puedo preguntar indicaciones para hacer demostraciones automáticas. Y me sugiere cinco. Bueno, las voy a ir probando de abajo arriba. La primera es por simplificación. Y funciona. Bueno, que funciona lo veis aquí, y no hay problema. La segunda, si simplificación ha funcionado, el fin, que la automática con simplificación, también va a funcionar. La siguiente, que normalizar la expresión, bueno, pues también funciona. Aritmética lineal también funciona. Y la aritmética lineal generalizada también funciona. Así que ya hemos visto... Las demostraciones aplicativas, funcional, declarativa y automática. Y lo fundamental, porque en fin, habéis hecho esa propiedad es solo por ilustración. ¿Cómo hemos trabajado con la negación? Pues la negación de P es simplemente una implicación. Como la implicación es P, implica falso. Y eso es todo por ahora.